Concierto de aventura en el Olímpico está soldado, eh. hay que ir para allá. Así es, el fin de semana, el viernes, mientras estábamos aquí en el programa, pues se abrió la venta de la boleta y ya este fin de semana, sold out. Tal como se esperaba, pues el ritmo acelerado de la compra de la boleta logró su cometido. Eh, el 18 de diciembre, que será la fecha pautada para este concierto, pues ya las boletas están vendidas. El mismo. El mismo Va, Romeo es? y el productor del evento Simon Díaz lo anunciaron. Ahí está eh, en la captura de la página, agotado. La gente cuando quiera ir a ver ese a comprarlo, todo. dice agotado. Eh, el domingo 7 de noviembre habían informado que estaban agotadas las gradas este y oeste. Por supuesto, el, también el área VIP y el front page, y el front stage. Solo quedaba el área de terreno. Eh, esto sin lugar a dudas motivó a los fanáticos a adquirir las taquillas con un costo de $3,700 pesos. Y ahí están viendo los diferentes precios, Señor, Special Guest, vamos a ver si me lo ponen ahí los muchachos. El Special Guest, hey, ¿qué pasó? Eh, $30,000 pesos el Special Guest, eh, más, lo más antes, donde como dicen, eh, tú no puedes beber de, de, de Romeo. mil eh, pesos. Eh, vamos a ver si los muchachos nos regresan otra vez. Ahí está. El Special Guest ya más atrás, $25,000, el VIP, 14 mil pesos, yo, yo el segundo VIP ver. 10 mil y el tercero 8 mil pesos. Terreno, 3,700 <risa> te y la gradas, 2,900. La grada, eso ya para usted necesita unos binoculares va a poder verlo. No P importa, pero no se lo goza. <risa> <risa> ¿Qué que, pues yo si no veo nada? ¿no Un radio igualito. Claro, right. Mejor lo veo Ay, por ahí. El mercado negro fue que compró todo eso y la tus abuelitos y no dejan que yo la comprara tú. Yo compraba la que sea que tuviera ahí. La Ay. que sea. ¿Tú hubieses dado 35,000 pesos yo por un VIP? Sí, Señor, una nota, vos, una nota de voz, una nota de voz de un amigo de la familia. Ángalo ahí. 14,000 pesos. Vamos, dale retorno. 14,000 pesos. Qué bien, nuestro sobroso, nuestro <risa> <of> flow. <risa> <risa> Véntame a mí también lo <amigo>, siento. <risa> <risa> eh, está, eh, eh, el hijo de este hombre, <risa> buenito Ceci. <sexy>, el hijo <risa> de la mira, familia. Mira, eh, de, este, de este concierto, ¿verdad? Va a ser un <risa> éxito total. Va a ser un éxito total. Pero mira, ya, yo, sé, yo sé que hay mujeres. Yo sé que hay mujeres que ya comprometieron su doble sueldo para ir para el concierto. Es verdad. Dios, no, no, abrir, no, no, no, abrir, no, no te dio tiempo de comprar. No, <risa> <para el> a <risa> <de risa> mí. Para, <risa> para ayudarte a <risa> <en 1900. risa>